Bueno, buen día gente, Laguna Salada Grande de Madariaga. acá estamos con Nahuel. Yo quiero que la gente disfrute de esto. ¿Cuánto? Ese anda arriba, kilo, arriba 200. Fácil. Bueno, ¿hoy qué fecha es? Pará, eh. Hoy es 17 oh. de mayo. Del 2021. 2021. Miren, miren, miren lo que está haciendo Nahuel. Acá que tomo aire poquito. Le dio muy buena pelea al pescado. No alcanzamos a hacer el video cuando lo traía, pero vamos a seguir ahí. Acá me la... Ah, impresionante. Oh. Abuel, te felicito, amigo. ¿A quién lo dedicás? ¿A quién se lo dedica el pescado? A mi abuelo. Listo. ¿Qué tal le hicieron? Vamos, seguimos pescando. Acá están otros muchachos. Vamos.